Hola, bienvenidos al canal de YouTube de WII, Educación para la Inclusión. A veces nos preguntamos por qué, cuando asistimos y participamos de un evento, conferencia, taller o exposición, no encontramos a nuestro alrededor personas con diferentes tipos de discapacidades y, por ende, un recurso digital apto para estas personas. Para ello, vamos a abordar un tema llamado la accesibilidad en todas las acciones de facilitación. Para ello debemos abordar dos grandes temas que son la facilitación en conjunto con la accesibilidad o la inclusión. Este será el contenido que iremos abordando en el video a medida que transcurre la presentación. Cada uno de estos temas con diferente nivel de detalle. Accesibilidad. La accesibilidad es la caracterización que debe tener un entorno, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado con plena y total comodidad, seguridad, igualdad y autonomía. Esto debe ser para todas las personas, incluso para aquellas con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas diferentes. En este caso, discapacidades de cualquier tipo. Cabe recalcar que todo debe ser accesible y comprensible, o esa es la idea, a eso es que queremos llegar. Y para que algo sea realmente accesible, debe ofrecerle a todas las personas la misma experiencia. Los entornos accesibles y comprensibles para todas las personas eh, Deben eh, compartir espacio para personas mayores, infantes, migrantes que no entienden el idioma o, como ya lo hemos mencionado, diferentes tipos de discapacidades. La accesibilidad tiene que ser tan buena y completa que debe pasar desapercibida. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre facilitación. Un facilitador es el que debe planear, diseñar, ejecutar una reunión, taller o conferencia para lograr los objetivos planteados por un grupo o un cliente, ya sea para tomar una decisión, solucionar un problema o intercambiar ideas e información. Durante la facilitación debe haber espacio para las sugerencias y la libre expresión. Se debe construir sobre lo construido y no abatir ideas. Y se debe dar a entender sobre todos los temas a tratar. Vamos a crear un nuevo término que será persona facilitadora inclusiva. La persona facilitadora inclusiva debe alentar la participación de todas las personas asistentes. Esto lo logrará fomentando la interacción entre las personas, haciéndoles partícipes de un trabajo en equipo e ir asignando a cada una pequeñas tareas de responsabilidad que ayuden a mejorar su autoestima y validación personal. Para ello entonces debe tratar a todas las personas por igual, por entender sus necesidades específicas como tal. Debe promover el uso de herramientas accesibles, tanto físicas como digitales, para cada persona y entre personas. También la persona facilitadora inclusiva debe lograr y ayudar en la comprensión de cada tema. Debe dar a conocer y explicar sobre la visibilidad, la acústica, la movilidad, y los espacios disponibles con los que se pueden contar durante la exposición en el lugar físico. A continuación vamos a ver de qué se trata cada uno de estos ítems mencionados y cabe resaltar que eh, estos ítems mencionados se pueden explicar ya sea durante la exposición o de forma previa a la exposición. En cuanto a visibilidad, hace referencia a que todas las personas deben saber que el lugar eh, destinado para el evento cuenta con una señalización clara. Los espacios y áreas eh, que tiene el lugar del evento están bien iluminados. Que el lugar en el que se desarrollará el evento contará con una pantalla de proyección visible desde todos los asientos o varias pantallas en su defecto y que cuenta con un espacio adecuado para intérpretes. En cuanto a acústica, hace referencia a que las personas deben saber que el lugar cuenta con un buen sistema de megafonía, que la persona que va a presentar tiene acceso o cuenta con un micrófono portátil y por ende también... Existe la posibilidad de que las personas que participen o interactúen lo puedan tener. Eh, también deben saber que hay asientos disponibles cerca a la persona que presenta para poder leerlo, leer los labios. Y disponibilidad de dispositivos de ayuda de audición. En cuanto a movilidad, hace referencia a que las personas deben saber que el lugar del evento Cuenta con buen acceso a rampas y elevadores o ascensores. También deben saber que hay eh, disponibilidad o acceso a transporte público cercano. Eh, también deben saber que en la zona de parqueo hay parqueaderos eh, destinados para personas con movilidad reducida o discapacidad física. Dentro del lugar deben saber que hay baños accesibles y cercanos. Dentro del lugar no deben haber obstáculos o cables eh, en el área de circulación. Esto sería, eh, representaría riesgos. Y por último, se debe tener en cuenta que si las puertas son eléctricas con sensores, deben estar en completo funcionamiento o si no son eléctricas, debe haber una persona encargada que, se, que pueda ayudar a abrir y cerrarlas. Por último, en cuanto a espacios, hace referencia a que las personas deben saber que el lugar cuenta con pasillos y de zonas de circulación libres de barreras u obstáculos, como lo mencionamos anteriormente. Este lugar debe contar, tener espacios cómodos para todas las personas, incluyendo zonas verdes con acceso a agua para animales de servicio. Si en el lugar se dará alimentos, ya sea con refrigerios, desayuno, eh, almuerzo o cena, el lugar debe contar con zonas de comidas adaptadas. Esto quiere decir con mesas de diferentes alturas, eh, pero sobre todo mesas bajas para personas con estatura baja o personas que utilizan sillas de ruedas como tecnología de apoyo. O en su defecto, contar con meseros que puedan eh, repartir la comida. La persona facilitadora inclusiva también debe tener alternativas para quienes por su condición no pueden estar en el lugar. Esto lo logra brindando acceso audiovisual en vivo y editando la grabación finalizada la facilitación. Esta grabación debe contar con un audio y una iluminación perfecta, acompañada de subtítulos, closed captions y texto alternativo. Más adelante, veremos de qué se tratan estos tres últimos mencionados. Al final, esta grabación termina siendo una ventaja para todas las personas comprometidas. Por un lado, tenemos a las personas que asistieron, ya sea de forma presencial o de forma virtual, que pueden contar con el material o contenido audiovisual y afianzar conocimientos o temas debatidos. Esto también lo pueden hacer las personas que no pudieron participar de ninguna de las dos formas o modalidades. Y por otro lado, tenemos a los encargados que pueden utilizar dicho material o contenido como una fuente de, de, de material interactivo, educativo, a futuro hacia nuevas personas. La persona facilitadora inclusiva, debe crear un espacio seguro y accesible. Esto lo logra teniendo en cuenta aspectos recopilados durante el proceso de inscripción al evento, tales como ajustes necesarios pedidos por los usuarios, como pueden ser. Dispositivos de ayuda que permitan y faciliten una mayor comprensión e interacción en el evento. Más adelante veremos algunos de estos dispositivos. También es importante eh, tener en cuenta la opción de que soliciten asientos en primera fila las personas que necesitan leer los labios o personas que no ven bien de lejos. Adicional, eh, solicitud de impresión en braille o enviar copias por adelantado de lo que se expondrá para una mayor comprensión e interacción de todas las personas, pero sobre todo de las personas que eh, tienen ya sea discapacidad cognitiva o discapacidad mental. Y por último, solicitudes en restricciones de dieta o alergias, eh, si se desea brindar alimentos. Eh, como ejemplos, tenemos eh, alimentos libres de gluten, alimentos veganos o vegetarianos, eh, o alergias de todo tipo La persona facilitadora debe designar a alguien de su personal para que esté a cargo de los ajustes necesarios la asignación de asientos al llegar las personas la verificación de la tecnología con la que se cuenta y se puede ofrecer y garantía de espacios libres entre otros La persona facilitadora inclusiva debe contar con herramientas digitales inclusivas o accesibles. Para ello vamos a abordar un tema necesario que es el diseño accesible y la accesibilidad web. Acá tenemos tres imágenes que nos invitan a pensar cómo la persona facilitadora puede contar con herramientas tecnológicas inclusivas como lo son estos teclados para personas con discapacidad visual o como lo es este mouse llamado trackball eh, para personas con limitaciones o dificultades motoras pueden ser herramientas que el, el, la persona facilitadora puede brindar al público o la persona facilitadora hacer uso de ellas porque la necesita y con ello brindar una eh, facilitación inclusiva con recursos digitales inclusivos. La persona facilitadora puede valerse entonces por sí mismo o puede utilizar herramientas que le permitan abordar la accesibilidad desde el proceso de diseño. Esto debe cumplir con un diseño accesible en el que haya. Primero, Tener un adecuado uso de colores y contrastes. Segundo, incluir subtítulos, closed caption, texto alternativo en imágenes y posibilidad de oír el texto o lo que se ilustra y se expone, ya sea por medio de una voz grabada o eh, por medio de lectores de pantalla. Tercero, usar tipografía, tipografías simples y fuentes sans serif, como se ilustran en la imagen. Cuarto, incluir imágenes, dibujos o pictogramas de comprensión fácil. Quinto, evitar cursivas o itálicas. Sexto, asegurarse de que el contenido tenga una legibilidad pertinente y un lenguaje claro. Mientras diseñamos, podemos revisar si estamos haciendo un buen uso de colores y contrastes. En PowerPoint lo podemos hacer por medio de la cinta de opciones en la parte de vista y de escoger los diferentes tipos de colores pero de forma general lo podemos hacer por medio de windows con el filtro de color en la opción de configuraciones el cual lo activamos y le podemos poner los diferentes tipos de, de vistas en escala de grises escala de grises invertidas o colores invertidos como tal con ello nos daremos cuenta de eh, si hay algún elemento que no se alcanza a ver en estos eh, diferentes estados. Podemos utilizar el lector de pantalla. Planear. Planear. Y configurarlo ya sea en español o inglés. Decisión, solución o intercambio de ideas. Finalizar en Hydro. Se deben evitar las abreviaciones o siglas, y en caso de ser necesario, se debe ser muy explícito con estas. Los diseños deben ser sencillos, con lógica de organización y navegación homogénea y coherente, y los elementos siempre deben ir en la misma localización. Por ejemplo, si se han dado cuenta, durante esta presentación, el número de la diapositiva siempre ha estado aquí en el mismo punto. Lo mismo, las formas eh, en las que se están representadas la información, los títulos, los contrastes, los colores eh, y demás. Eh, se deben utilizar enlaces de inicio, atrás y adelante eh, para facilitar la navegación lineal, así como lo, lo utiliza PowerPoint eh, en el modo de presentación. También se debe evitar el scrolling, se debe evitar pasar rápidamente de un tema a otro y no se deben hacer muchas preguntas seguidas. No se deben utilizar frases con doble sentido, tampoco bromas, ironías o sarcasmos. No es recomendable utilizar metáforas o comparaciones que puedan ser confusas. Tampoco frases en negativa, ni hacer uso de muchos números. Y en caso de ser necesario, el valor debe estar escrito en número y no en letra. Eh, es claro que la reacción eh, exige que mientras estemos escribiendo eh, textualmente letras, las, los números también se deben escribir de, de esa forma. Pero en este caso se hace la excepción para que sea más fácil de comprender. Las frases deben ser cortas y precisas. Se debe hacer uso de iconos e ilustraciones fáciles de comprender, como lo mencionamos ahorita, con pictogramas, imágenes o dibujos. Se deben emplear infografías para alcanzar una mayor comprensión. Y eh, se debe contar con personas, intérpretes. Los subtítulos se deben utilizar para que las personas con problemas de audición o que no dominan el idioma puedan captar la información expuesta. Sin embargo, esto no solo los beneficia a ellos, sino a todas las personas en general, ya que permite tener una mejor experiencia al potenciar la atención y por ende la participación del público. Los subtítulos se deben utilizar tanto para audios y videos, pero también eh, para lo que se expone en general. Esto quiere decir subtítulos en tiempo real o en vivo. Por ejemplo, yo podría estar haciendo uso de esa herramienta en este preciso momento, si contara con ella. Pero la versión de mi PowerPoint no me la ofrece. Eh, esto al momento de presentar lo que, la, mi, mi contenido. Sin embargo, al momento de diseñar el contenido en PowerPoint, también está esta herramienta, que pues, tampoco la tengo yo en mi, en mi versión de PowerPoint, pero existe en algunas otras eh, que permite eh, establecer que lo que se va a exponer o lo que se muestra se cuente con un, una subtitulación en tiempo real. Acá nos muestra, se despliega el menú de opciones de los subtítulos, y ya uno puede configurar el idioma que, se, que detecta y el idioma al que lo va a eh, subtitular y puede, haber, puede ser traducido. En este caso puede ser de español a español o de español a inglés u otro idioma eh, y de las demás configuraciones. Acá, en esta precisa diapositiva, les estoy mostrando este puntero del cual les voy a hablar a continuación. Vamos a aprender a agregar subtítulos a nuestras presentaciones. Para ello debemos personalizar las interacciones buscando la herramienta subtítulos, en la opción de todos los comandos para ello nos paramos en cualquiera de las herramientas y buscamos con la letra S hasta encontrar subtítulos luego nos paramos en la pestaña que queremos agregar y le decimos agregar nuevo grupo en este grupo ya nos vamos a parar en subtítulos le decimos agregar y luego aceptar ya con eso esta herramienta estará incluida en la cinta de opciones. Como vemos, en los eh, textos no se pueden agregar subtítulos, así que vamos a buscar un audio o un video para agregarlo. En este caso vamos a utilizar este video y vamos a insertar los subtítulos en un archivo tipo BTT. Ahora sí, hablemos del puntero. Para exponer o hacer una facilitación, la persona encargada debe permitir eh, una mayor adherencia a la información o a lo que se comparte eh, mostrando diferentes herramientas que permitan conectar más con el público al momento de leer o mostrar algo en el, en el contenido. En este caso, señalar lo expuesto. ¿Cómo? Con un láser físico. Eh, la persona lo llevaría y tendría que señalar la, la pantalla o el lugar donde se proyecta la información o un puntero láser como lo estoy haciendo yo en este momento un puntero digital o el puntero flecha que es la flecha normal la, la que conocemos siempre del, del mouse del ratón o como lo, lo quieran llamar eh, ¿Para qué se debe hacer? Para señalar títulos, palabras, frases, textos, ilustraciones, dibujos, pictogramas, y ir mostrando la parte que se expone como tal. Por ejemplo, eh, en un pictograma o una infografía, ir mostrando paso a paso lo que se quiere ilustrar, eh, y con ello explicar o darle una secuencia a las cosas. En este caso, eh, hago referencia a tablas porque de todas las eh, ilustraciones, pictogramas, infografías, eh, entre, o, entre otros, las que se deben evitar en una facilitación inclusiva, en una exposición inclusiva, son las tablas, por su, nivel, grado, nivel de, por su grado de, de, de, de dificultad para entenderlas. Si se requieren y es estrictamente necesario hacer tablas para exponer una información, deben ser muy precisas, muy sencillas, eh, sin cuadrículas y con un orden de lectura eh, muy adecuado. Sin embargo, es necesario eh, facilitar por medio de, de, de, lo, de las palabras eh, de la oratoria y, en este caso, de señalar lo que se expone, ayudar a, a tratar de comprender la tabla, yendo paso a paso por cada título eh, y, y lo que contenga eh, la tabla en, en cada título. Eh, y esto completamente permite una mayor interacción con el contenido y ayuda, ayuda a evitar las confusiones. Adela más adelante veremos otro tipo de señalamiento, pero a por medio de un software que es la lectura inmersiva. Para comprobar la accesibilidad, buscamos en la pestaña Revisar el comprobador de accesibilidad. Esta herramienta nos arroja eh, unos hallazgos eh, resultantes de errores eh, en la accesibilidad de la presentación o nuestro recurso digital. Eh, pueden ser errores de cualquier tipo, ya sea eh, en orden de lectura, en ortografía, en, en, fa en falta de texto alternativo, falta de título y otros. Eh, la herramienta nos permite eh, buscar el hallazgo y eh, modificarlo. En este caso vamos a hacer un ejemplo donde no hay un correcto orden de lectura en la diapositiva número 4. Eh, entonces al pararnos en esta diapositiva le de, pues, podemos decir que queremos hacer la corrección y nos muestra eh, uno a uno cómo están los títulos. Eh, y directamente... En esta barra podemos hacer un cambio y eh, quedaría ya eh, verificado. Por otro lado, tenemos el, el uso de texto alternativo para describir imágenes por medio de software de lectura eh, para personas con discapacidad visual. Cabe rescatar que el uso de texto alternativo en sitios web o información que está en la nube eh, permite que las imágenes se conviertan en resultados de búsqueda, ya que eh, los motores eh, de búsqueda pueden, podrían rastrear y clasificar la información de lo compartido en el sitio web. Eh, y muchas veces las personas buscan resultados en imágenes, pictogramas, infografías explicativas. Para ello, entonces, vamos a aprender a agregar texto alternativo a partir de cuatro conceptos. Por un lado, tenemos la palabra clave versus el detalle. No es lo mismo decir logo de Google en edificio con atardecer versus edificio de oficinas de Google con logo a la vista y atardecer reflejado en su superficie acristalada. Hay que ser detallistas. Sin embargo, el texto alternativo busca ser muy preciso y directo, no ahondar en detalle. Acá se, eh, se entró en detalle simplemente para dar una idea, ejemplificar y este, se debe hacer la excepción, cuando verdaderamente la persona quiere plasmar una idea más concreta con más detalle. Por otro lado, tenemos el detalle versus la especificidad. No es lo mismo decir dibujo animado del retrato de una mujer versus dibujo animado del retrato de Frida Kahlo. Hay que ser específicos. Por otro lado, tenemos la especificidad versus el contexto. No es lo mismo decir, mujer apunta a la pantalla de la computadora de una niña versus profesora apunta a la pantalla de la computadora de una estudiante de primaria. Hay que contextualizar. Y por último, tenemos el contexto en sí, que vendría siendo, no es lo mismo decir, Hombre señala a mujer versus facilitador da la palabra a mujer que alza la mano para participar. Por último, hay que recordar que la, la descripción no se debe comenzar con la palabra imagen. ¿Por qué? Porque los eh, software de lectura ya saben esto a partir de la codificación que tiene la imagen como tal. Para agregar texto alternativo, presionamos clic derecho y buscamos la opción de editar texto alter alternativo. Le ponemos eh, la descripción que creamos correcta o podemos generar una por defecto con el programa. Si la imagen es algo como lo que acabamos de seleccionar, que debería incluir una descripción como tal, se puede marcar como decorativa. Y si, agrega, si eh, copiamos y pegamos una imagen, nos sale de inmediata la, la opción de texto alternativo. Con el lector inmersivo de las herramientas de aprendizaje, ¿se este de, de, de, ¿Para de todas las edades Este es otro tipo de herramienta llamado lector inmersivo, el cual es un lector de pantalla más amistoso e interactivo para todas las personas pero sobre todo para aquellas que presentan dificultades al leer, como lo pueden ser las personas que presentan dislexia. Este lector, a medida que va leyendo, va señalando palabra por palabra para que sea más amigable a la vista. Y estas palabras pueden ir acompañadas de un color según a la clase a la que pertenezca, ya sea verbo, pronombre, sustantivo, entre otros. Y como regla general, tanto las frases y el texto como tal y las palabras deben estar muy bien espaciadas entre letra y letra, palabra y palabra y eh, renglón y renglón. Ahora bien, vamos a hablar sobre la accesibilidad web eh, respecto a todo lo que ya hemos visto con el diseño de los recursos digitales. Todo lo anteriormente mencionado entonces eh, sobre las herramientas digitales también aplican el diseño de los sitios web y las redes sociales. Pero hay unas ventajas que eh, debemos tener en cuenta eh, porque benefician a todas las personas. Personas con discapacidades temporales, como puede ser una mano o un brazo fracturado la, o la pérdida de unas gafas, que de cierta forma eh, imposibilita o dificulta eh, la navegación normal o la interacción normal con los eh, recursos digitales. Otra forma sería personas con limitaciones por su ubicación, eh, ya que puede tener, eh, estar bajo la luz del sol, no, no se alcanza a ver bien la pantalla, o en un entorno donde no se puede escuchar eh, un audio por el exceso de ruido. También para las personas mayores cuyas habilidades cambian con la edad o simplemente no están tan familiarizados con la tecnología y el manejo de sitios web. También para las personas que se encuentran en un lugar con una conexión lenta a internet o que simplemente eh, hay un ancho de banda limitado o costoso. Esto quiere decir que al... Eh, Diseñar un sitio web con adecuada accesibilidad tiene también ventajas tanto para los creadores y dueños del sitio web como para los usuarios en costos o, o facilidad de uso, ya que permite, por ejemplo, al, para una persona con discapacidad visual, al no necesitar ver la imagen y por ende la imagen no aparece, pues esto es un Aumenta el ahorro en el ancho de banda eh, y pues por ende hay una mayor velocidad de carga. Eh, con una mayor compatibilidad entre los navegadores y, y los dispositivos como tal. Aquí abajo eh, tenemos un video que, eh, opcional para el que lo quiera ver. Es en inglés, se puede eh, traducir con las herramientas de YouTube. Eh, aquí está el título. Y acá está el link para quienes deseen. Se debe considerar eh, la, los diseños de, de los sitios web que cuenten con asistencia a la navegación, que te ayude a navegar eh, en, en la página o en los direccionamientos a otras páginas. Que haya procesadores de texto, que también haya lectores de pantalla como ya lo hemos visto, que hayan predictores de texto y por ende corrección de ortografía y que haya lupas o ampliadores visuales a medida que nos desplazamos en el sitio web. Eh, teniendo en cuenta que eh, también es preferible evitar el uso del scrolling y pues todas las eh, todo lo que mencionamos anteriormente. En las condiciones de la accesibilidad web se dan por medio de unas guías eh, de accesibilidad y contenido de red eh, que por sus siglas en inglés se llaman eh, WCAG y estas determinan tres niveles de cumplimiento eh, donde el A es el estándar mínimo de cumplimiento eh, y el nivel AAA es el máximo Pocas, eh, pocos sitios web cumplen con este nivel máximo porque no siempre es tan necesario eh, a no ser que el público objetivo lo requiera. Eh, para evaluar o hacer una comprobación de accesibilidad, así como en PowerPoint en, en, la, en la web, hay ciertas herramientas eh, presentes aquí en esta diapositiva. Algunas son para chequear, otras son para ayudar a diseñar y otras eh, para escoger digamos, estilos de colores y contrastes correctos o adecuados. Hagamos entonces mención de las videoconferencias inclusivas, eh, ya que si la persona facilitadora eh, va a transmitir en vivo su evento, eh, pues también debe ser, el, la herramienta digital también debe ser inclusiva. Vamos a tomar como referencia dos plataformas muy conocidas que son Zoom y Teams. Ambas comparten herramientas eh, inclusivas y en ambas hay que tener el mismo tipo de precauciones. Eh, como por ejemplo, eh, al iniciar la reunión y durante la reunión, se debe silenciar a todas las personas participantes en pro de las personas con deficiencia visual. Eh, de tal forma que estas personas puedan escuchar perfectamente a la persona que está participando o discutiendo en el momento. Eh, no, aunque no es obligatorio, eh, pero sí hemos recomendado se debería proporcionar los materiales con antelación para eh, que las personas tengan un, se familiaricen con lo que se va a exponer y haya una mayor comprensión e interacción entre todos. Eh, también eh, tanto la persona facilitadora o encargada de la reunión como los, las personas participantes deben tener claro que cuando van a participar deben hacerlo en voz alta y, y de forma muy clara las personas que pueden hablar. Las personas que no, hay una herramienta por medio del chat, pero para esto se debe hacer un plan de ejecución, porque en Zoom los lectores de pantalla leen los comentarios del chat constantemente. Entonces, esto abogaría la reunión, la conversación como tal. Eh, lo que se debe hacer es, eh, la anfitrión debe asignar eh, a una persona a la que le van a enviar todos los eh, comentarios o, o pues si, le va a llegar toda la parte de los chats de forma privada y en un momento dado de la reunión esta persona los pueda leer o se le puede asignar el lector de pantalla para que los lea y no interrumpa a ninguna persona. Eh, así se hace la reunión eh, de forma más eh, efectiva. Eh, también es importante utilizar un, un fondo virtual accesible. ¿Por qué? Porque algunos tipos de fondo eh, donde hay mucho movimiento eh, puede generar en personas eh, con déficit de atención, eh, personas con sinectosis, dislexia, epilepsia o migrañas, eh, puede exacerbar eh, o desencadenar los síntomas. Y la idea es... Tratar de evitarlos a toda costa. Pero también, por otro lado, puede distraer a las personas eh, que intentan seguir a un intérprete de lengua de señas. Eh, bueno, adicional a esto, hay que activar eh, subtítulos eh, y subtítulos de transcripción en directo, así como lo los mencionamos anteriormente con PowerPoint, eh, que también tiene las opciones de... de de traducción eh, por medio también de, de una inteligencia artificial. Por último, eh, se deben utilizar las funciones de destacar a eh, cierta persona o contenido y fijación múltiple. En Teams, por ejemplo, eh, además de las mismas recomendaciones que se hacen para Zoom, los subtítulos tienen algo interesante es que incluyen la atribución de la persona que está... Eh, participando en el momento, como si fuera un closed caption. Eh, por otro lado, cabe mencionar que Teams no guarda subtítulos, así que si la persona quiere contar con los subtítulos de la reunión grabada, se debe activar la transcripción para descargarla al terminar la reunión. Y eh, los subtítulos traducidos en vivo están disponibles en la versión premium, o sea, toca pagar por esta. Una licencia es una licencia adicional. Ahora bien, vamos a hablar sobre las recomendaciones para los diferentes tipos de discapacidad en un evento eh, o una facilitación. Para ello, vamos a hacer énfasis recordando en que si alguien necesita de nuestro apoyo, probablemente nos lo pedirá. Nunca debemos tomar la decisión de apoyar sin antes preguntar si es necesario. Las recomendaciones en general para cualquier tipo de discapacidad y cualquier tipo de persona con o sin discapacidad eh, es que debemos contar eh, en el lugar del evento con baños adecuados. Quiere decir eh, que son baños que están cerca, están, hay buena cantidad de ellos que tienen eh, eh, puertas eh, y, y elementos de uso intuitivo, eh, están bien señalizados, no tienen superficies resbaladizas, cuentan con un excelente aseo, eh, son cómodos, espaciosos y cuentan con diferentes eh, tipos de elementos de apoyo. También es necesario eh, que el lugar cuente con una buena ventilación, tanto por cuestiones de temperatura y comodidad, como por cuestiones de eh, generar claustrofobia en algunas personas. Se debe tener en cuenta que no eh, hay que buscar implementar o hacer actividades o tener comportamientos y situaciones en los que se pueda generar pánico eh, o ansiedad. Eh, también se debe centrar la, el, el, los las personas organizadoras o la persona facilitadora en las capacidades de las personas y no en sus limitaciones. Eh, y por último, contar con un grupo de primeros auxilios o paramédicos. Esto con el fin de, de implementar las siguientes recomendaciones en general. De parte de todos, el trato debe ser con naturalidad y respeto a su dignidad, sin compasión alguna ni paternalismos. Discapacidad no implica incapacidad. Y hay que recordar que no se debe mostrar a las personas con discapacidad como una fuente de inspiración debido a su discapacidad. También se debe evitar el lenguaje que implique estereotipos comparativos y negativos como puede ser persona normal, persona saludable, persona sana, eh, para hacer comparación con ellos. También se debe recordar que las diferencias individuales aptitudes personales, nivel de autonomía, entre otros, hacen que cada persona tenga niveles diferentes de funcionamiento, aún así tengan el mismo tipo de discapacidad. Entonces, para las eh, personas con discapacidad auditiva, las recomendaciones ante un evento o, o eh, facilitación eh, se debe contar, como ya muy bien lo hemos dicho en otras eh, diapositivas, una persona intérprete de lengua de señas eh, adicional a esto y si la persona lo solicitó en el formulario o en el momento de la inscripción, se debe contar con productos de apoyo como pueden ser los audífonos, los implantes cocleares como se muestra en la, en la imagen eh, o sistemas de frecuencia modulada. Si la persona sufre de hipoacusia, se debe eliminar cualquier ruido eh, que pueda dificultar la escucha de la persona. Eh, al tener hipoacusia no significa que entonces gritando le va a escuchar. Al gritar o subir el tono de la voz, el sonido se vuelve distorsionado y confuso. Hay que recordar que para dirigirse a una persona que sufre de discapacidad auditiva, hay que llamar su atención con un gesto o tocarla levemente en el hombro. Siempre se debe mantener el contacto visual, eh, ser muy expresivo al hablar o comunicarse, no comer alimentos ni masticar chicle, porque la persona eh, trata de leer los labios. Lo mismo no se debe tapar uno la boca. Eh, y eh, cuando la persona sorda o con discapacidad auditiva, Cuente con la asistencia de un intérprete, igualmente se debe dirigir directamente a la persona y, en caso de ser necesario, al intérprete. Para las personas con discapacidad visual, las recomendaciones ante un evento o facilitación eh, deben ser, como ya las hemos mencionado anteriormente, hacer un buen uso de la paleta de colores y los contrastes. Eh, aunque un cambio arquitectónico no se puede lograr de la noche a la mañana, es claro que es, necesaria, eh, el uso, es necesario el uso de pisos con diferentes texturas y avisos en braille o avisos sonoros. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Eh, si la persona eh, es, es albina, hay que recordar que a estas personas eh, la luz, les molesta más que a cualquier otra en los ojos. Entonces hay que evitar la iluminación excesiva o directa hacia ellos y evitar los cambios repentinos de luz. Hay que tener en cuenta que con estas personas hay que identificarse antes de tener cualquier tipo de contacto. Si la persona tiene problemas para caminar, eh, debemos ofrecer el brazo pero no le debemos tomar el de él y menos sin permiso. Se deben utilizar indicaciones que lo puedan ayudar a orientarse, como lo es eh, las direcciones derecha a izquierda, arriba abajo, adelante y atrás. Se deben describir verbal, verbalmente los escenarios y las situaciones, sobre todo en los espacios abiertos o lugares que no tienen referencias, como las paredes o las barandas o los pasamanos. y el uso de pisos por táctiles para las personas con discapacidad física se deben tener recomendaciones ante los eventos o facilitaciones eh, en donde las personas eh, deben al tratar de comunicarse deben tener los ojos a la misma altura, quiere decir que se deben agachar o tratar de inclinar un poco para lograr este tipo de interacción. La silla de estas personas no se debe manipular sin pedir permiso, la silla o cualquier eh, tecnología de apoyo. Se debe ofrecer ayuda y en caso de que sea aceptada, se debe preguntar cómo es la forma adecuada de hacerlo, cómo le gusta a esa persona. Más, más que nadie, más, la persona más que nadie va a saber eh, cómo, cómo dirigirte. Para las personas con discapacidad mental, que son personas que presentan un deterioro de la funcionalidad y el comportamiento eh, y que se puede dar en, en cualquier edad, pero sobre todo en, en, en, en la edad de, de adulto mayor, eh, las recomendaciones ante un evento o facilitación es, eh, como ya lo, bien lo hemos mencionado, se interactuar directamente con estas personas, así se encuentra acompañada de, la, de otra persona. Y en caso de ser estrictamente necesario, eh, se debe dirigir a la otra a la persona que lo acompaña. Eh, por otro lado, tenemos la discapacidad cognitiva, que es un deterioro en el funcionamiento intelectual eh, y también en la conducta adaptativa y se da antes de los 18 años, que puede ser por cuestiones genéticas o, o o de algún eh, problema generado en la infancia. Se debe tener en cuenta el eh, no sentirse intimidado o eh, agredido o molesto por los movimientos, sonidos o expresiones que puedan hacer estas personas. <coughs> eh, también se debe tener presente que si uno no entiende lo que la persona le quiere decir se le debe de una forma muy atenta y respetuosa que le repita, a veces uno cree que no está bien porque puede ser tedioso para ellos, pero es adecuado y pertinente para su eh, crecimiento personal o autoestima hay que recordar, utilizar un lenguaje muy claro y muy sencillo, no se les debe tratar de manera condescendiente mucho menos eh, de, forma, de, manera, de forma infantil hay que respetar el ritmo y el tiempo en el que, que, toman, que se toman para hacer todas las cosas. Eh, y si la persona utiliza un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, hay que familiarizarse con ese eh, sistema. También es necesario verificar que la persona comprenda lo que se le indica. Eh, se debe ser paciente flexible y mostrar eh, apoyo o altruismo hacia la persona de tal forma que la persona se pueda sentir con seguridad eh, y confianza. Se debe proporcionar retroalimentación para que esta persona tenga claro que está cumpliendo con las tareas eh, adecuadamente. También eh, se deben comentar eh, los cambios ante cualquier cosa, ya sea el evento o eh, eh, tipo de comunicación eh, con la persona, para no tener dificultad eh, de adaptarse eh, o generarle inseguridad a la persona como tal. Para las personas con discapacidad psicosocial, eh, que es una restricción causada por el entorno social, las recomendaciones ante un evento o facilitación es en... Eh, tanto la, para la persona facilitadora como los, las personas eh, eh, colaboradoras el hecho de ser naturales y sencillas, limitarse a ayudar en lo al máximo, evitar discusiones o críticas o situaciones de estrés, eh, demostrar un interés genuino y una empatía eh, pertinente escuchar con mucho respeto eh, y hablarle lenta y claramente. Hay que recordar que si la persona presenta autismo posiblemente no hará contacto visual cuando se le esté hablando. Eso no significa que la persona no esté escuchando o que sea una persona irrespetuosa. Se le debe dar tiempo y no se le debe forzar. Eh, por otro lado hay determinadas actitudes que pueden ser producto de una situación que le está generando malestar o estrés. Como lo puede ser un, la luz en el ojo, el ruido, la temperatura eh, o alguna eh, situación eh, molesta. Y hay que hacer mención de que se debe usar el lenguaje inclusivo para expresarse de forma oral y escrita sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y no perpetuar estereotipos de género. Vamos a tocar el último tema que es la evacuación inclusiva, tema que se debe eh, tener en cuenta y hacer énfasis porque es algo que nos controlamos y debemos tener presente. ¿A qué se refiere esta evacuación inclusiva? Y es el hecho de adoptar o modificar medidas para garantizar una evacuación inclusiva en caso de producirse una emergencia, eh, en las que haya un sistema de alarmas eh, para que todas las personas la puedan reconocer. O sea, alarmas visuales, alarmas auditivas, también existen alarmas eh, vibratorias, pero pues esta no se no entraría en el caso de un evento o facilitación. Antes del evento y para garantizar la seguridad del de, de evento como tal, se debía hacer un análisis de riesgos según un análisis de accesibilidad arquitectónica. Acá tenemos algunas imágenes de lo que representan eh, señales eh, inclusivas de, eh, de evacuación se deben tener en cuenta aspectos de organización, como es el hecho de que las personas que utilizan productos de apoyo deben estar situadas con suficiente espacio que posibilite su correcta movilidad, pero que no obstaculice ninguna vía principal de evacuación para nadie. Por otro lado, es adecuado buscar que los eventos sean en plantas bajas de los edificios, ya sea primer piso, segundo y máximo tercer piso, de tal forma que en el caso de haber una emergencia, la evacuación puede hacerse de forma más eh, fácil y efectiva. Deben contar con señales prescriptivas acompañadas de pictogramas, imágenes o e ilustraciones, que sean intuitivas y de fácil comprensión. Eh, para las personas con discapacidad visual, se debe contar con señales táctiles, como lo muestra la imagen, ya sea barandas, eh, pasamanos o eh, superficies troqueladas. Debe haber señales visuales en el suelo, que es el lugar a donde el humo no se acumula eh, y donde las personas normalmente dirigen su mirada y tienen un campo visual eh, adecuado mientras eh, están evacuando. Estas señales visuales deben ser mediante, mediante líneas con contrastes y colores eh, adecuados eh, y eh, ojalá eh, con, con material fosforescente para que alumbre. Eh, se debe permitir el uso autónomo de los productos de apoyo para las personas con discapacidad física y eh, aunque ahorita mencionamos que no se debe eh, ayudar de forma eh, exagerada pues, o eh, intrusiva en una emergencia es eh, diferente eh, aunque se debe pedir permiso o ayudar hay casos en los que se debe priorizar la vida y actuar de forma rápida. Eh, en caso de ser necesario se deben emplear las técnicas de traslado y utilizar eh, técnicas, tecnologías de apoyo eh, de traslado para eh, personas con discapacidad física u otros. Eh, hay que recordar que las personas que, con autismo pueden no sentir el calor eh, de la misma forma que otras y pueden acercarse a objetos que queman o ir por lugares eh, que no son eh, o que están en llamas. Estas personas o cualquier tipo de persona puede tener apego excesivo a algún objeto o rutina y esto puede desencadenar o terminar en una tragedia. Eh, para finalizar eh, hay que hacer mención de un término que es la tolerancia de errores eh, Respecto al diseño adecuado eh, Que permite minimizar los riesgos Y las consecuencias eh, nocivas Ante acciones accidentales o no intencionales eh, Aquí recomiendo unas guías eh, De evacuación inclusiva Recuerde. Que mientras más eventos inclusivos organicen, más sencillo resultará manejar de forma correcta todo lo anteriormente eh, dicho relacionado con accesibilidad en las acciones de facilitación acá está la bibliografía para la persona que desee ahondar más en el tema y los aspectos discutidos. Esperamos hayan aprendido muchísimo. Muchísimas gracias.